En este vídeo te vamos a mostrar cómo reclamar los tokens del airdrop de Java que realizamos hace un mes aproximadamente, si vamos a nuestro canal de YouTube, hacemos un poquito de scroll y aquí tenemos los dos vídeos que realizamos, en este lo habían confirmado y en este te explicábamos los pasos que debías seguir para reclamar estos tokens. Bien, ya lo tenemos en nuestra billetera, simplemente debemos seguir un proceso muy sencillo, te dejaré este link abajo en la descripción del vídeo, pero simplemente debes conectar tu billetera Autorizar y seguir en Discord, hacer lo mismo con Twitter, verificar el correo electrónico con el cual hiciste todos los pasos y por último reclamar los tokens. Es muy sencillo y básicamente de forma instantánea tendrás los tokens reflejados en tu balance. La cantidad de tokens va a ser aleatoria, en mi caso me ha tocado únicamente 10 tokens, pero como te digo será aleatorio y podrás recibir diferentes cantidades. Además también nos llegó este correo electrónico que te estábamos mostrando al principio del vídeo en el cual también hay un total de 327.000 personas inscritas de los cuales 57.000 personas han recibido este NFT que puedes ver en mi billetera, lo tenemos aquí abajo. De momento no he encontrado ningún marketplace en el cual pueda ver el valor que tiene este NFT para venderlo o por lo menos para saber por cuánto lo podríamos vender. Si tú tienes información al respecto te animo a que la dejes abajo en la caja de comentarios ya que por nuestro canal y grupo de Telegram Hemos estado hablando sobre este tema pero no sabíamos exactamente qué posibilidades teníamos con este NFT Te animo a que lo dejes abajo en la caja de comentarios y de esta forma estés ayudando a toda la comunidad Respecto a los tokens de Java sí que podemos tradearlos directamente en el exchange de Bybit Te voy a dejar el link abajo en la descripción del vídeo Actualmente el precio está rondando los 10 céntimos de dólar No es una gran fortuna, en mi caso prefiero quedármelos porque quizá, únicamente por tenerlos en nuestra billetera, próximamente vayan cayéndonos nuevos airdrops. Estaremos investigando acerca del proyecto para traer novedades, así que te animo a que te dejes un like y te suscribas al canal. Por otro lado, tenemos activamente otro airdrop, es el de Base, la nueva capa 2 de escalabilidad que nos ofrece Coinbase, el exchange más grande de Estados Unidos, que directamente hicieron tres días para poder mintear este NFT. Probablemente tengamos un airdrop de cara a futuro. Hicimos un vídeo que te voy a dejar también por aquí arriba para que no te lo pierdas. Ya que han aumentado los días de minteo, eran únicamente tres, han finalizado y han añadido siete días extra. Muy interesante, únicamente vas a pagar las fees de Ethereum y te vas a llevar uno de estos NFTs que probablemente en el futuro nos den algún tipo de airdrop, ya sea cuando lancen su token de utilidad o cualquier tipo de ventaja o privilegio, únicamente por haber estado aquí durante estos primeros días y haberte llevado este NFT a tu billetera. Por otro lado, también tenemos el Airdrop de Zumex, el cual está entregando 10 dólares totalmente gratis. Llevamos más de 1.500 dólares ya repartidos para toda la comunidad. Es súper sencillo participar, tan solo debes crear una cuenta sin K sin ningún tipo de dato comprometido y a continuación rellenar este formulario. Debes hacer un depósito de mínimo 20 dólares. Y a continuación introducir tu Zumex UID y por último tu billetera de Tron de USDT. Súper sencillo, debe ser la billetera de El Exchange para recibir allí el airdrop de estos 10 dólares retirables. Tardará aproximadamente unos 10 días en llegarte, ya que el equipo de Zumex lo tiene que verificar internamente para evitar multicuentas y demás pero es sencillísimo. Como te digo, llevamos más de 1.500 dólares repartidos te animo a que no lo desaproveches porque esto va a ser también por tiempo limitado. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado y servido esta información. Recuerda que tenemos diferentes promociones activas en el canal, como por ejemplo la de BitGet, que actualmente tienen el launch pool con un 49%. También tenemos esta opción para llevarte hasta 110 dólares totalmente gratis por crear una cuenta y demás. Y en estos días vamos a estar subiendo más vídeos acerca de BitGate. Estamos empezando a colaborar con ellos y consideramos que es brutal las oportunidades que nos ofrecen. Muy atentos, suscríbete, déjate un like y nos vemos en el próximo vídeo.